Iniciando este lunes el año escolar en el país, los dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, manifestaron la realidad que viven los centros educativos de San Francisco de Macorís, ante la indiferencia del ministro de Educación. Mire, en verdad la situación de la ADP no es la más halagüeña. Sin embargo, la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, a nivel nacional y a nivel municipal, decidimos... Iniciar el año escolar para tomar la palabra al ministro y al gobierno y responderle a los padres y a los estudiantes. Los centros educativos tienen las mismas calamidades, las mismas dificultades que nosotros hemos denunciado. Eh, sabemos del caso de la escuela Ciruelo, que bastante de cerca de nosotros está, con varios años en más de un 90% determinada y no pueden ponerla a funcionar. El cruce de los basilios, la escuela. Espejo de la Otacilio A de Peña Páez en Aguayo, lista prácticamente con algún trabajo de hacer y están en las mismas. El problema real de la educación consiste en que el presupuesto, a pesar de ser 160 y pico de miles de millones de pesos, no le alcanza al ministro y al gobierno para colocar las escuelas en, el, en la línea real de que los estudiantes asistan. Al mismo tiempo, anunciaron la concentración del gremio para exigir el cumplimiento de las demandas exigidas. Que son la parte vital para los maestros y que el Estado Dominicano le niega realmente las condiciones óptimas en las que debe desarrollarse el proceso. Sin embargo, hay que decir que para esta misma semana, para el día 22 de jueves, hay una concentración nacional, porque es que el ministerio, es que el gobierno ha hecho lo que le parezca con el sistema educativo, particularmente con ese concurso de oposición que ha sido tan cuestionado, que ya han variado cada una de los acuerdos y de la que establece la ordenanza, para que los postulantes a maestro no pasen. Parecería que están empeñados en dejar huecos sencillamente para nombrar de manera irregular. O prácticamente por el lado Porque los contratos son una, un modo De resolver problemas Pero no hay que crearlo primero para robarlo con ellos Entonces esos contratados no tienen derecho A seguridad social, no tienen estabilidad En el cargo y parecería que eso es Un calo de cultivo para el clientelismo Y la politiquería de este Y de los ministros que han estado en educación La ADP denuncia Ante la opinión pública que El sistema educativo dominicano está prácticamente colapsado Porque la politiquería de Danilo y su grupo, nos tiene hundido en, un spa, en una especie de desmanes. NTN, Arismendi La Antigua.